el día 6 y la cajita tiene un arbolito de navidad. Vamos a ver qué trae este arbolito. Ay, este arbolito no, esta cajita. Ay, yo amo este perfume. Es de mis perfumes favoritos. Es el Aerin Mediterranean Honey Soco. Me encanta. No sé cómo decirle cómo huele, pero es como que te quieres ir de viaje. Más o menos así. Y tú, vete a ver el video nuevo. porque tanta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 también tengo TikTok, pero nunca me lo pone Mis amores, en el video de hoy es una continuación del video de ayer Que nos quedó súper largo eh, De hecho me dio también dolor de barriga Qué cosas más malas había en esa caja Pero hoy tenemos esta caja que también Adivinen quién compró esta caja misteriosa Manuel, les cuento que todavía tiene trabajo. Todo depende de esta caja, si él se queda o se va. Esta caja costó unos 25 dólares. Cuando llegó, Mami Lover fue a mi habitación y la abrió. Y por eso está abierta. Pero bueno, vamos a completamente abrirla ya. A ver qué trae y si de verdad vale esos 25 dólares. A mí me encantan las sorpresas. Bueno, espérense, déjenme aclarar eso. A mí no me gustan los cumpleaños sorpresas, ¿ok? A mí me gusta que me sorprendan con regalo pero no que me hagan como que... ¡Uh! Eso no me gusta, me da como que un poquito de, de temor. Déjenme decirle que esta caja, desde que tú la abres así, no se ve tan llena como la caja de comida. Primer artículo, esto yo lo utilizo muchísimo, muchísimo Se llama Beauty Headband y es de la marca Superstar Accessories Miren, esta es la primera que tengo que no es rosada Casi todas las mías son rosadas O también tengo una de Sugar Bear que tiene como unas orejitas así Pero esta es la primera verde Yo lo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo Y de verdad que sí hace la diferencia Cuando te estás maquillando, cuando te estás lavando la cara Que no se te mojen estos pelitos de aquí adelante A mí me gusta muchísimo utilizarla Está cómoda y... No me aprieta tanto Porque si me aprieta mucho aquí Nunca, nunca la utilizo Pero esta está muy bien Y seguimos que trae este paquetico Que se llama se la vi". ¿Cómo que se la vi? <risa> ¿A quién? Déjenme decirles que yo tengo como que una relación amor y odio ahora mismo con este tipo de cositas Porque mi dermatóloga me dijo que estas cositas no son buenas para quitarse el maquillaje Que lo mejor es un bálsamo o un aceite Yo lo utilizaba muchísimo y obviamente cuando estoy apurada siempre me paso como que un wipey, Pero estoy tratando de evitarlo Esta tiene rose water, el rose water es buenísimo para la piel Y viene bien, bien humectada Y huele muy, muy rico ¡Hasta hoy! Yo no creo que esto cueste 25 dólares ¿Cuánto puede costar esto? ¿Un dólar? ¿Cómo que no? ¿En el todo por un dólar? No, no, no, no. ¿Esto no lo en el todo por un no, dólar? No, no, no. Oye, una vez yo fui al todo ese por un dólar Yo no podía creer los precios de ahí Yo sí fui, yo no, sí no, no, no, no. fui Ay, Dios mío Ok, seguimos ¡Tarán! Y por aquí tenemos un Roll-On Vitamin E Lip Gloss de la marca Itablia Esto me recuerda a los que yo utilizaba cuando yo era chiquitica Es un Roll-On porque es como si fuera un desodorante Yo utilizaba esto cuando yo era chiquitica Pero le cuesta salir mm, No sé si es de mi favorito, ¿cuánto cuesta esto normalmente? ¿Esto cuesta un dólar o quizás tres por un dólar? Próxima cosita Lily Flower Mask Sheet. Miren, yo utilizo demasiado, demasiadas mascarillas. Así que no la voy a abrir porque de verdad sí quiero utilizarla. ¿Cuánto cuesta esto normalmente? Un dólar. Las mascarillas cuestan como 5 por un dólar. Mira, vamos a hacer un video de eso donde ustedes me van a traer cosas y yo voy a adivinar el precio. Eso va bueno. ¿Cuánto, entonces, ¿cuánto dinero lleva? llevo? 12 dólares más 3, 15 dólares llevo. 15 dólares 15 dólares según ustedes 15 dólares yo les recomiendo muchísimo cuando yo me fui a casar de los regalitos más bonitos que yo hice fueron a cuando estuve haciendo fue mi despedida soltera o a mis damas no me acuerdo pero me acuerdo que les puse una mascarilla como que todas estas cositas y se ve tan bonito tan bonito O sea si vas a tener un bachelor party si vas a tener un party entre amigas o si estás teniendo una fiesta de feliz divorcio lo que sea te aconsejo que siempre pongas una mascarilla porque cuando se la pongan tus amigas siempre van a acordarse de ti y te lo van a agradecer mucho muchísimo. Ok, próxima. Esto también es de Itablia y es un Sugar Scrub Lip Repair, vamos a ver. Bueno, la cajita está muy bonita, muy muy bonita. Ay, el diseño también súper cute. Por un lado, mira, por un lado es el scrub y por el otro lado es el bálsamo, me gusta. Para mí los scrub Deben ser arenosos, pero también deben ser suavecitos estar un poquitico más aceitados Este está bastante rugoso No sé si me... No, no sé No sé si me mata mucho este... ¿Cuánto cuesta esto? ¡24 dólares! Huele un poquito como a plástico No sé si es de mis favoritos, de verdad ¡Seguimos! Ay, otro rolón de esto más De Sherry Mira, de Sherry no huele. El de fresa sí olía. El de fresa sí huele a fresa, pero qué raro, porque las cosas de Sherry siempre huelen a Sherry de esta de mentirita. Este huele a líquido de limpieza de baño. Este no me gusta. Manuel... Bueno, Manuel, has aceptado en varias cosas. Seis de estos cuestan $30, cinco solo vale $5. Dólares. ¡Ah, no! Está buena la caja. Otro más rolón de este. Este es para entonces para Rafa. ¿Este qué fruta es que esta? Pomegranes, ¿no? ¿Pero por qué estas cosas no huelen? Ay, no sé, estos huelen muy raros yo, yo me acuerdo que los míos eran súper aceitosos los que... Sí, yo sabía no así que parece que había comido grasa A mí me gustaba mucho, mucho esto. Sí, este sí. de fresa, el de fresa es mi favorito hasta ahora Seguimos Para mí que esta gente hicieron algo con Italia, Porque todo es Itablia, no, esto es de vi, no sabemos quién se la vio Y esto es el Lily Flower este y este Pero todos los demás productos han sido Leaf, Brow and... ¡Ah! ¡Mira! Miren, esto es como un wax para que tus cejas estén en su lugar y no se muevan. Te lo pones así en las cejas para que no se te muevan. Esto está bueno. Déjenme decirle que las cejas son el marco de la cara. Así que siempre, siempre arreglense, aunque sea una peinadita. También es de la marca Itablia. A ver, ¿qué marca es esta? Mink. Silk Mink. Y esto es de la marca Amore Us de USA. Son unas pestañas eh, de volumen, volumen latches. ¿Cuánto cuesta la pestaña un dólar, ¿no? No. Las pestañas no cuestan un dólar en Walgreens y en CVS. Esto va a costar un dólar. Esta cuesta tres dólares. Dios mío, pero esta gente cómo están haciendo negocio. Esta cajita está buenísima. Mira, esto es tremendo regalo para la suegra. ¿Tú no crees? Mira cómo tiene cositas, cositas buenas de Italia. <risa> Okay. Ay, el último producto, el último producto y es de la marca Amor Oz también, ¿ok? Infuse con aloe vera y es un cosito de esto, un setting spray, me encanta, vamos a ver Yo uso mucho los setting spray, mis amores, siempre, siempre utilizan el setting spray, siempre sí, usan el wax Esto vale 2 dólares, 8 dólares, el Amor Oz Pri, cómo esta gente hicieron un negocio, señores, esta cajita está buenísima Mira, no sé cómo se abre esto, ver por aquí va huele hierba, esto no me gusta, es de sábila, es de sábila, no me gusta. Entonces, ¿esto cuesta cuánto? Señores, esto costó 25 dólares esta cajita y de verdad que, bueno, nos hemos reído y todo, pero son productos que no están malos. Esto me cayó en el ojo y casi me deja chueca, pero no importa. ¿Esto cuesta? Voy okay. a de la matemática. ¡Esto cuesta 8 dólares! ¿Cuánto costaba el lip and gloss este? Sí, creo que eran 3 dólares. 8 más 3. ¿Cuánto costaba esta cosa para mantenerte las cejas? 5 5 dólares. Búscalo otra vez. Lift and Brow Tain. Mira, búscalo ahí. 5 dólares. 5 dólares. ¿Cuánto llevamos ya? 16 dólares en 3 productos ya. $16. Ok, ¿cuánto costaban estas? Oh, 29. Son 6. Más 16, son 22. Ay, Dios mío. ¿Y esto cuánto era que costaba? 4 pesos más 22, ya llevamos 26 dólares. O sea, ya llevamos ganando 1 dólar con la cajita de 25. ¿Cuánto costaba esto? ¿Cuánto costaba esto? Superstar accesorio, ¿Y esto cuánto cuesta? El headband este Según nuestras investigaciones Esto cuesta 12 dólares Vendido por Amazon 12 dólares ¿O cuánto dinero ya llevo? 38, 38 ¿Sí? dólares Y el Celabi, Que todavía no sabemos Quién se la vio ¿Bien? 3 dólares ¿Bien? Nuestras investigaciones Dicen que se la vi Cuesta 3 dólares Yo ya llevo 21 bueno, Y esto costaba 3 dólares 44 dólares Y solamente pagué 25 dólares ¿Bien? siento que estoy haciendo, bueno, esto lo hizo Manuel, así que vamos a darle un poco de crédito a Manuel Manuel, solamente por esta cajita te vas a quedar con tu empleo, señores, yo lo veo tremendo regalito para Navidad para, no sé, para lo que quieran, para un cumpleaños tiene muchísimas cositas y a mí me encanta recibir cositas y que adentro tenga como que más cositas como que tener variedad, así que a mí me gustó esta cajita mucho mejor que la cajita de ayer, ustedes déjenme abajo en los comentarios cuál les gustó más los quiero, los amo, los adoro y Marín Colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.